El impulso que queremos dar a esa planificación forestal es lo que nos va a asegurar que todo el aprovechamiento que se haga en nuestros montes sea, sea sostenible. Si conseguimos avanzar también e impulsar la certificación forestal sostenible tendremos además una garantía externa a, a todo ello y además permitirá que se, que se potencie esa generación de recursos que que también son para lo público porque como bien apuntaban algunos de ustedes eh, los ayuntamientos son los grandes propietarios forestales en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto los recursos que de ahí obtengan pues revertirán como no puede ser de, de otra manera también en lo público en este caso en lo, en lo municipal. Esperamos que gracias al, al mecanismo de reactivación y resiliencia poder invertir 12 millones de euros en los próximos años para ayudas directas a este sector forestal con el plan forestal. Lo que pretendemos no es hacer un trabajo completo de diagnóstico, análisis, que luego pueda quedar en un cajón, sino hacer un plan operativo eficaz que nos permita actualizar la política forestal de Aragón para que nuestro medio rural pueda generar empleo verde vinculado a la gestión sostenible de nuestros montes.